La noticia llegó hasta oídos de todo el inframundo, y a oídos del mismo líder de los ángeles caídos Atensi. Eso fue una total sorpresa, y ahora todos sabían que el clan Gremori era el más poderoso de todo el inframundo, pues teniendo a monstruos de poder como Naruto y Circech, y ahora incluyendo a Rias de la cual no conocen su capacidad de pelea y poder. Todos sabían una cosa el clan Gremori tenía el respaldo de tres monstruos de poder, los hermanos Gremori, los orgullos de todo el inframundo. Y el miedo de algunos clanes jaja que ingenuos si supieran que ellos harían temblar a las facciones por su inmenso poder en este tiempo varios clanes intentaron comprometer a sus hijos con Rias y a sus hijas con naruto pues a pesar de que sabían de que naruto ya está casado ellos piensan que naruto tendría varias esposas más específico una aren pero para su mala suerte a naruto no le interesa eso él tiene ojos para una sola persona y esa es Grafia, la demonio que ama y siempre amará, además dentro de cuatro meses los hijos de Naruto nacerían así que nada más le importa a Naruto nada más que su familia, esa es la única preocupación de Naruto el protegerá a, a toda costa a su familia y si alguien se atreve a tocarlos conocerán la ira del dios de los demonios. Además en este mes Naruto por curiosidad le pidió de favor a Serafalle que tuviera una pelea con Rías para ver qué tan fuerte es. Y para sorpresa de todos Rías pudo vencer a Serafalle, pero con un poco de dificultad, ahora Rías sabiendo eso decidió mejorar más. No importa si se rompía sus huesos no importa si tiene que esforzarse hasta el máximo, daría todo de sí para mejorar Deyan no se quedaría atrás. Ahora mismo Naruto se encontraba en un día de campo con su familia, toda su familia incluyendo a su hermana y padres incluso el mismo Circech, pues él se tomó el día libre pues gracias a Naruto pudo hacer eso pues él le enseñó los clones de sombra. Todo es hermoso, decía Benelana mirando a su alrededor pues ellos están en un bosque pero a las orillas del mar viendo como las aguas danzan suavemente el agua cristalina, los árboles más verdes que nunca los pájaros cantando y otros animales caminando por ahí libremente. Ni que lo digas, sí que es hermoso. Decía igualmente Graifia mirando todo a su alrededor, siendo que esta misma está echada sobre el regazo de Naruto, el cual la abraza por la cintura. Mientras ambos sonríen con amor y cariño. Bueno, ¿qué hacemos? Ya que paso bastante tiempo desde que llegamos aquí, decía Naruto, curioso mirando a todos los presentes. ¿Qué tal si comemos algo? Tengo hambre. Decía Circech, haciendo que todos iban y su esposa le de un sartenazo, sacándole gotas de sudor a todos, viendo como el Mao se retuerce de dolor en el suelo, esto es inusual. Ahora que lo pienso nunca vi a Naruto ni Isan ser golpeado por Grafía como Onisama. Dijo Rias curiosa al saber que su hermano nunca fue golpeado como su otro hermano. Bueno, eso es porque Naruto Sama es más responsable, amoroso, cariñoso y se preocupa por mí. Dijo Grayfia sonriendo mientras abraza al el pelirrojo el cual sonrió de medio lado mientras correspondió al abrazo y a la misma vez tenía un leve rubor cubriendo sus mejillas. Vaya entonces esa es la razón, decía Rías para voltear a donde está Circech y decirle. ¿Por qué no eres como él? Decía la pelirroja haciendo que Circech se vaya a una esquina con un aura depresiva, mientras murmura algo sobre hermanas menores que ya no lo respetan. Eso le sacó una gota de sudor más grande a todos en cualquier caso será mejor descansar. Dijo Zeuticus viendo que ya era de noche, bueno creo que tienes razón estuvimos tan sumidos en nuestra reunión familiar que no, notamos que ya anocheció. Decía Benelana estando de acuerdo en la idea de su esposo. Bueno en ese caso es hora de armar las tiendas para dormir, bueno en ese caso será mejor apurarnos que ta tengo sueño dijo Rías los demás solo asintieron. Y Azi cada uno fue armando las tiendas para dormir, con la excepción de a la cual se quedó viendo cómo su esposo arma la tienda Tiempo después todos se encontraban dentro de sus respectivas tiendas de dormir Pero con nuestra pareja Narufia, que para los que no entienden es, Naruto x Graifia Solo que unir las primeras dos palabras del nombre de Naruto y las últimas tres palabras del nombre de Graifia Quedando así un Narufia V suena algo raro xd estos mismos están en su tienda, durmiendo abrazados dando la imagen a una hermosa pareja que pronto tendría a su familia completa. Mientras que en el espacio mental de Naruto, Kurama estaba sonriendo, su cachorro al fin era feliz, y él lo estaba y si verlo sonreír mostrando no es suficiente, la mirada que refleja orgullo, será más que suficiente. Él estaba orgulloso de ver cómo al que considera su cachorro se convirtió en un hombre poderoso. Bien hecho cachorro estoy orgulloso al fin formaste la familia que siempre quisiste Decía el gran zorro de 10 colas para luego apoyar su cabeza en sus patas y sin más este cerro los ojos para seguir descansando Mientras que en otra parte cierto dragón rojo se encontraba viendo todo con una sonrisa viendo como su amigo barra rival es feliz Algún día vendré a visitar y espero conocer a tus mocosos Naruto Dijo en su mente el dragón Al día siguiente todos ya se encontraban en la mansión Gremori, pues después de despertar estos desaparmaron las tiendas y se fueron en un círculo mágico llegando rápidamente a la mansión Gremori. Actualidad. Naruto estaba en el comedor con toda su familia. Estos estaban tomando asiento de la siguiente forma. Naruto en el frente de todos con su esposa Graifia al lado suyo mientras que al otro frente están Ceuticus con Benelana al lado de él y en el medio más específico al lado de Graifia está Rias y al frente de Rias está Circex con su esposa Valeria. Todos hablaban de cosas triviales. ¿Hija hay alguien que te interese? preguntó Benelana mirando a su hija. No ya que no me interesa tal vez en un futuro no lo sé decía Rias sin interés sobre ese tema. Bueno en cualquier caso no dejaría que ningún hombre corrompa a mi hermanita antes De eso mandaría a volar a cualquier hombre que la intente tocar decía Naruto junto y luego estos chocaron puños al tener la misma idea Pero de la nada un sartén se estrelló en la cabeza de ambos hombres Haciendo que estos atraviesen la pared de la mansión Las responsables eran Grifia y Valeria las cuales soplaban el humo que salía de sus sartenes sí que son una buena creación, el sartén mata maridos infieles 5000, decían ambas mujeres sacando de gotas de sudor a todos, pero en cambio Benelana se acercó y les dijo. ¿Dónde puedo conseguir uno? Preguntó la castaña mirando a sus nueras. Aquí. Dijo Valeria arrojándose uno a Venelana la cual lo atrató y sin más un aura rojizo la rodea mientras que la sartén tiene el mismo aura. Ceopticus solo tragó duro al ver que su esposa tenía un arma más poderosa que la chancla. Así que intento escapar, pero para su mala suerte, la sartén resultó ser una con objetivo. Básicamente, la sartén lo persigue hasta donde vaya, y pues al final, este terminó igual que sus hijos. Nota. F por Naruto Ceuticus y Circeps fin nota. Todo era alegría en la mansión Gremori. Risas y charlas de cualquier pendejada. Hacia el tiempo transcurrió con normalidad. Al final del día, todos ya se encontraban en sus habitaciones durmiendo. A la mañana siguiente. Naruto despertó notando que Grayfi aún estaba dormida, así que no intentó despertar a su amada, así que sin más, este se puso de pie y se dirigió al baño. Este sin más abrió la llave de la tina. Y sin más comenzó a preparar su baño mañanero. 15 minutos después, el gua llenó la tina hasta la mitad. Así que cerrando la llave, este se metió a la ducha mientras que tenía una muda de ropa lista para cambiarse al otro lado. 30 minutos después este salió de tina, para comenzar a secar su cuerpo y cabello, seguido de eso comenzó a vestirse. Luego de eso este salió de la habitación de baño. Al bajar las escaleras miro que está toda su familia, no se le hizo raro ver a Circecha ya que desde que aprendió a usar clones este los dejó a cargo para que el verdadero se tome un descanso. Buenos días. Dijo el pelirrojo siendo que todos le respondieron de la misma manera. Buenos días cariño. Dijo Grayfiya dándole un beso a Naruto. El beso no duró mucho ya que fue un simple piquito. Luego de eso Naruto simplemente tomó su lugar al lado de Grayfia. Más tarde. Naruto se encontraba caminando por los jardines que tiene la mansión. A él le gustaba ese ambiente natural. Que lo relaja. Ahora que lo pienso mañana es 14 de febrero, el día del amor y la amistad. Bueno algo tendré que preparar para Graifia-chan. Se dijo mentalmente aunque con un poco de vergüenza, pues nunca hizo este tipo de detalles a una mujer. Bueno algo se me ocurrirá. Se dijo a sí mismo el pelirrojo encogiéndose de hombros para luego ponerse en pose de loto para reunir chakra natural. Y eso lo consiguió en unos cuantos segundos pues ahora al ser un sabio. Se le es más fácil entrar en modo sabio y reunir la energía natural necesaria. Este como siempre notó algo distinto. El aire y la energía natural era distinta, Estas desprendían un ambiente de malicia. Así que como siempre él se encarga de purificar el ambiente y esta no era la ocasión. Las palabras árboles y todo a su alrededor comenzó a tomar un nuevo volumen y vida. El césped ahora era un tono verde claro algo más puro, los árboles comenzaron a dar frutos y sus hojas eran más verdes que nunca, las flores ahora parecían estar más nuevas que nunca con su color estando al cien. Incluso podía escuchar el cantar de algunos pájaros. Esto se siente muy bien, todo a mi alrededor está purificado. Creo que ya sé qué hacer en mis tiempos libres que son la mayoría de todos. Se decía con una gota de sudor. Bueno será mejor ir. Lidiar con el estúpido papeleo. Se dijo nuevamente para entrar a la mansión Gremor y dirigirse a su oficina. Creando un par de clones se dispuso a firmar las montañas de papeleo que tenía delante suyo. Qué bueno que conozco el caje no Hutsu, o sería mi ruina. Y así este comenzó a firmar los documentos como alma que lleva el diablo. Por la noche Graifia se acercó a la puerta de la oficina de Naruto. Tocando la puerta esta esperó alguna señal y no tuvo que esperar mucho. ¿Cómo va el trabajo cariño? Preguntó la peliplata mientras se acerca el pelirojo al cual alzó su cabeza de los papeles para luego sonreír al ver a su amada, la cual se acercó y le dio un beso en los labios el cual correspondió Naruto. Pero sin más ambos se separaron por la falta de aire con un hilo de saliva conectando sus labios. Muy bien ya terminó así que dentro de poco voy contigo. Decía Naruto sonriendo. Qué bueno por cierto te traje la cena que tanto te gusta. Dijo Grayfia dejando un vento con la cena de Naruto lista. Gracias por traerme la cena, pero sabes bien que no debiste molestar, es más yo mismo pude preparar mi propia cena decía Naruto mirando a a la cual negó con su cabeza. No es nada además sabes muy bien que siempre te esfuerzas con los temas del clan, y lidiar con los ancianos del consejo junto a las montañas de papeleo que tienes que firmar no es tarea fácil. Decía la peliplata sonriendo. En cualquier caso yo me retiro, espero que vengas pronto a descansar o me sentiré sola ufufufu. Dijo esta riendo. Naruto solo sonrió le gustaba ver a esta Grayfia. de hecho le gusta todo de Grayfia y no la cambiaría por nada además pronto serían padres y formarían la familia que siempre quisieron. Ese sueño se cumplirá dentro de poco. Y sería el día más feliz de ambos. De eso no hay duda alguna. Ese momento estaría grabado en sus cabeza y corazones para siempre, atesorando cada momento. Y para eso tendrían un respaldo álbum de fotos en la cual estaría fotos de todos los momentos familiares que pasarían el y Fia junto a sus futuras hijas fin del capítulo gente antes de irme mil disculpas pero el colegio está muy atareado y pues no me dio tiempo para escribir el capítulo por eso aprovecharé los fines de semana para escribir los caps ya que dudo que los días particulares tenga tiempo con eso de las tareas exámenes y exposiciones bueno otra vez me disculpo ante ustedes mis suscriptores, y gracias por todo el apoyo que le dan a este fic.